Muy bien. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo está Ulises? Ulises hoy está excelente, está muy bien, gracias a Dios. Sí, ¿cómo fue que tomaron esta decisión? Ariel, imagino que para vos como manager eh, habrá sido difícil, pero bueno, priorizando siempre la salud de, de, del querido Ulises, ¿no? No, obviamente que no no difícil, no es, porque más yo soy su amigo, y muy amigo de Flavio, o sea, hay una decisión que tomamos entre los tres, hablando... Hablando mucho sobre la vida y sobre su vida, ¿no? Mm. Eh, que es, es por lo que él toma esta decisión, ¿no? De, de alejarse. ¿Y qué fue lo que sucedió que en este último tiempo? Porque ya había habido algunas alarmas. No, a ver, él, él, él estuvo muy mal. El fin de semana estuvo mal. Eh, no. Nosotros eh, nos fuimos de vacaciones juntos hace un tiempo, no. hace poquito. Hablamos mucho de esto. Eh, más que alarma, o sea, obviamente que alarma hay y te motivan. Eso fue un, como una, una gotita que regaló el vaso ¿no? Pero uh -huh. la decisión ya se, la habíamos estado hablando. Él sí. quiere tener otro tipo de vida, o sea, quiere quiere poder acostarse un, un sábado anoche la noche o ir al cine un sábado la noche, claro. como lo hacemos todo y él no lo puede hacer. Como ustedes bien decían recién, uh -huh. la vida de un artista es subirse un, un jueves a un bondi, claro. llegar a una ciudad, eh, estar en un hotel hasta la hora del show, tocar del show, bajarse y volver a hasta su ciudad, se te pasas más tiempo arriba de un bondi que Ariete. Y él afectó, per perdón, Cari, le afectó sí. la, la separación a él de su exnovia. No, o sea, está mal decir que no afectó, porque obviamente como todos nos no afecta la separación de una pareja, afecta, pero no no fue algo que, que impactó tan fuerte en, en su vida, ¿no? Perfecto, Cari. Ariel, ¿qué rol cumplen o cumplieron en algún momento las adicciones eh, en la vida de Ulises? Me parece interesante hablar de esto porque si no siempre es esto de el show debe continuar y, y te noto que le tenés mucho cariño y que lo querés cuidar más allá del trabajo como persona. Sí, sí, sí, sí. No, eso, eso es algo con lo que con lo que se lucha constantemente. Eh, él, él es otra. Hoy es una persona totalmente distinta que está perdiendo su vida, que, que quiere una, una vida normal. él Es una persona que en un día normal se acuesta a dormir a las 11 de la noche, 12, y se levanta a las 8 de la noche. Pero mañana. perdón, Ariel, hizo un tratamiento, digo, entró en alguna clínica de rehabilitación, porque no es tan fácil no, levantarse un día no, y decir, no. esto no lo hago más. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Simplemente, <risa> pero eso pasa por uno, y él ha, ha estado acompañando de un equipo terapéutico, que lo ha ayudado y, y lo ha permitido llegar hasta hoy. y hoy, hoy, gracias a Dios, está muy bien. Pero no tiene Ariel, que ver con eso, digamos, eh, perdón, siguiendo lo que dice Karina, porque Ulises lo ha hecho público en algunos programas, claro, que me claro, parece súper interesante también, porque él decía que un poco también le desacomó, decía, no llevas una vida, te, te terminás acostando, después dormís hasta las 4 de la tarde, eh, y, y habló también de, de la alcohol orden. y de la cocaína puntualmente claro. también. digo el retiro puntualmente que deciden hoy poner sin fecha de vuelta, eh, un parate y, y uh -huh. en los escenarios, ¿tiene que ver con esto o no? ¿Con no, el... no, no, absolutamente nada nada que ver. Esto es más, más allá de, de es, es por su vida, el día a día, su vida cotidiana, él, él, él quiere vivir otra, otras, otras sensaciones, él quiere poder irse un fin de semana a esquiar, como lo haría cualquiera de nosotros, él quiere poder hacer otras cosas sin tener que, estar porque la vida de la artista no es solamente los shows de fin de semana. Claro. claro. Pues disfrutar claro. la vida, sí. en definitiva, no. Ariel disfrutar. Pero Ariel que tuvo un susto lo, en esa internación, que tiene que hacer, por ejemplo, un martes tiene que tiene que grabar, eh, un miércoles tiene que hacer un, un videoclip y te lleva todo el día. Después claro. el jueves te tenés que volver a subir al bondi. Sí. La semana que viene volverte a juntar en con Claro, los... Entonces, trabajo, trabajo clip, y trabajo. El click tuvo que ver con la internación esa de esa neumonía que tuvo? O sea, tuvo sí. Obviamente que el, el, el, el, a ver, esto arrancó el martes aproximadamente la semana pasada y fue empeorando, estuvo con fiebre. Sí, obviamente que asusta, asustó. Mm. Y, y una charla con los doctores. y que que por ahí uno tiene que ver, y si no sé si han visto un show de Ulises o no. Se y, mueve, el, sí. El, sí. desgasta mucho. Sí, sí el, sí, el 13 de mayo, que ahora el, bueno, es su último show en Forja. Sí. Es el, el, el, el, un show de tres horas donde genera mucho cansancio, el artista transpira muchísimo, más siendo un artista solista ¿no? Porque hay otras personas que tienen dos o tres artistas arriba y van cambiando. Ariel, ¿y la decisión también tú, tú, tiene algo que ver con ese episodio que vivió en ese show donde lo tiraron a él y no sé si le sacaron las cadenas? Yo creo que, que es todo, es como un... Ahí como que... Paso, ¿No? Que va sumando. Sí. Eh, él, él lo golpearon mucho, inclusive, ese día. Sí. Él estuvo golpeado... Eh, eh, obviamente que, que que no son sus fans, sus fans no hacen eso, claro, claro. hubo gente que la quería robar y lo han querido golpear y y bueno es como todo hoy no, como como está la actualidad pero pero es todo una gotita que va, que va sí, a... Sí, porque sorprendió de... ese episodio. La verdad que son... Por, por eso, digo, escuchándote, son pequeños detonantes que hacen que él haya tomado esta decisión, Pablo. Sí, yo... Y totalmente que Bolívarse tiene una gente un público particular que es muy fanático y lo quiere sí. muchísimo. Y eh, siempre lo ha cuidado. Me consta. Y siempre excelentemente. Entonces esto, esto nos sorprendió a todos lo que pasó anoche. Sí, sí, yo, escuchándote, coincide, digamos, ¿no? Con algunas cositas que me, me fui enterando del verano. ¿no? que él tenía ganas de hacer y que no podía, porque obviamente en temporada viste está toda la gente como loca cuando, cuando lo ven en algún lado. Y que tengo entendido también que él, por ejemplo, tenía un deseo de haber, no sé si lo hizo finalmente, de comprar un campo, creo que en Estados Unidos, donde podía hacer algo de música, y que ni siquiera había podido ir de la cantidad de compromiso que tenía. ¿Esto es así? Disculpa, si me corto, me, me repetir. Que, que, ten, que tenía entendido que él tenía como un gran deseo que era tocar en Estados Unidos, comprar un campo, tener una casa en Estados Unidos, y que nunca había podido ni siquiera cumplir con eso, de la cantidad de compromiso que tenía. Sí, sí, sí, sí, un montón de... O sea, lamentablemente cuando son un artista muy convocante, eh, te exige, el público te exige y uno no quiere, pero bueno, hay cosas que se pueden y cosas que no. Entonces él, él, él decide todo esto por un cambio de vida cuando estoy diciendo que cambio de vida estoy diciendo en poder hacer las cosas que él quiere que él mm, se merece lo claro. no, que se ha ganado tanto Ariel, claro. Ariel eh, preguntarte por la reacción de, de Betty Olave de la madre de, de Ulises ¿Cómo, ¿cómo tomó esta decisión de él? y Betty excelente Betty quiere obviamente lo mejor por su hijo y ya sea arriba o abajo un escenario sino que él esté bien entonces yo Nos esta, asustó con la internación la, imagino las palabras, las palabras para él son siempre de apoyo ¿no? de, de que siempre lo va a acompañar en la decisión que él tome.